Bueno, muchas gracias, Jesús Carrillo, por, por tu presentación, amabilísima, como siempre, y, y gracias eh, también a, al director Manolo Borja y al, a esta institución a, por permitirnos, eh, de alguna manera, ocupar el espacio, el espacio del museo, la, esa esfera pública del museo, para llevar a cabo proyectos de investigación eh, tan experimentales y tan insólitos como, como el, de, el de la Somateca, como ya imagináis, por el propio título un tanto extravagante y, y enigmático de, de este seminario. Eh, evidentemente, no se trata de un conjunto de, de saberes establecidos, sino más bien de, de un proyecto de investigación en el que ponemos a prueba algunas hipótesis experimentales. Eh, si no, es, no sé si es eh, posible o no posible, pero tengo una luz eh, delante que realmente es... Eh, Totalmente cegadora y que además me impide ver a la sala, que, que es algo que es tremendamente molesto, porque es que no, no veo a nadie, de repente estoy como totalmente solo aquí. Un eh, poquito más abajo, más abajo. Ahí, ya empezamos, ya empezamos a vernos. Bueno, pues nada, eh, ahora, que ya, ahora que ya os veo, eh, bueno, pues daros, daros también la, la bienvenida a todas, a todos y a todos. Eh, la bienvenida tanto a, tanto a esta, esta sesión de, de trabajo colectivo que, que tenemos hoy y a que tenéis la, la amabilidad de, de venir, como a aquellos y aquellas que, que estáis participando en el proyecto Somateca, a los somatecos y somatecas de, del año pasado, que me alegra muchísimo volveros a, a ver también. Y muy especialmente me dirijo en este momento también a, a todos los ex somatecos del, eh, del año anterior que están conectados con nosotros a través de la red. Y en particular, en muy particular en este caso, me voy a dirigir a una de vuestras compañeras y compañeros que, que se llama Emma o Emanuel, y que eh, en este caso está en, en Argentina y que eh, también a, a través de sus, de sus eh, in, eh, incansables preguntas el año pasado ha, ha generado también algunas de las, de la, de las reflexiones que, que voy a compartir aquí con vosotros creo que esta es la vez que luego me acusarán de perversión de menores. Porque es la primera vez que, que, que oía ¿no? un llanto infantil y ya sabéis estas cosas. ¿no? Luego el museo dice, cuidado con herir la sensibilidad. Y, y ya vais a ver que algunas de las cosas que, que voy a intentar eh, contaros hoy precisamente tienen que ver con con modular y transformar eso que entendemos por, por sensibilidad, por percepción, por afecto, y que ha definido eh, el sujeto sexual de la modernidad, al menos desde el siglo XIX, y que está siendo transformado eh, en, en, el siglo, en el siglo XX y, y sobre todo, en, en, los, en los primeros años del siglo XXI. Bueno, Me vais a permitir que, que como siempre, intente llevaros de una manera relativamente rápida por, por un sinuoso camino, eh, la complejidad es que algunos y algunas y algunos de los que estáis aquí habéis hecho un trayecto conmigo en otros espacios de producción de conocimiento colectivo y algunos que estáis aquí, esta es la primera vez que tenéis el, el desastroso... Eh, habéis tenido la desastrosa idea de venir a las siete y media de un sábado a escuchar lo que yo os voy a contar, porque a veces pienso cómo es posible que la gente esté aquí a las siete y media de un sábado eh, para, para preguntarse colectivamente por la muerte de la clínica. Bueno, pues eh, os pido... <risa> Os pido por tanto, os agradezco la, la amabilidad y os pido un poco de paciencia, al menos en, en la primera etapa, en la primera etapa de, de mi intervención, que ya veréis como siempre es un tanto sinuosa y, y voy intentando llevaros por algunos caminos que quizás conozcáis pero que quizás no. Bueno, eh, como quizás sabéis, en, en 1963 eh, Michel Foucault escribe el nacimiento de la clínica, lo que él llama una arqueología de la mirada médica. Entre 1963, en ese momento, y 1975, eh, Michel Foucault va a delinear eh, a grandes trazos una historia de la sexualidad, va eh, a explicitar eso que él llama un dispositivo de la sexualidad que, según él, había producido el sujeto sexual moderno y eh, ese dispositivo de la sexualidad para Foucault Formaba parte de un conjunto de instituciones, o si queréis, se desplegaba en un conjunto de instituciones disciplinarias, médico-jurídicas, de las que la clínica, su mirada médica, su mirada disciplinaria y su taxonomía de la sexualidad eran, si queréis, paradigmáticas, formadoras de ese sujeto de la modernidad. Ese, ese análisis que lleva a cabo Foucault, como sabéis bien, en parte tiene que ver con analizar las mutaciones de esas instituciones médicas y médico-jurídicas entre los siglos XVII y los siglos XIX. Y sobre todo es un análisis tremendamente centrado eh, en las instituciones centroeuropeas del siglo XIX. Eh, bueno, mmm, podemos decir en parte que, que el, el sujeto y el cuerpo moderno. Es un cuerpo moderno disciplinario que Foucault había imaginado como dócil. Ya veremos que luego, en realidad, no es tan dócil como parece. Y, eh, y fijaos, eh, uno de los, de los elementos que van a ser centrales para, para Foucault en, en su análisis de, de la clínica y de ese aparato disciplinario que va a producir el, el sujeto sexual de la, de la modernidad es que funciona con lo que él llama un sistema de, de verificación es decir, un sistema semiótico técnico, un sistema de producción de verdad, se trata de de, qué? de una articulación de discursos y de representaciones en los que un enunciado puede tomar valor como verdadero o como falso. Es decir, lo que está haciendo Foucault fijaros es desplazar la noción tradicional de verdad y prestar atención a lo que él va a llamar los aparatos de verificación que se construyen y se modulan históricamente. Y, entre otras cosas, él va a analizar, para entender la clínica, el paso de aparatos de verificación típicamente trascendentales y teológicos a aparatos de verificación, es decir, a articulaciones de discursos y de representaciones que tienen la especificidad de ser científicos, de presentarse como científicos y, por tanto, fijaos, de relacionarse directamente, no ya con lo trascendental, sino con el, el ámbito de lo empírico. Esto Siento deciros esta parte como un tanto farragosa y filosófica, etcétera, pero ya veréis que va a ser absolutamente crucial para entender la transformación de la subjetividad sexual en la condición neoliberal. Porque la propuesta que os voy a hacer hoy es que, desde mi punto de vista, no podemos seguir hablando de la clínica como Foucault lo hacía pensando en la clínica del siglo XIX. Entre otras cosas, porque, y esta será mi propuesta, el aparato de verificación, el conjunto de discursos, de representaciones que permiten decir que un enunciado es verdadero o falso, y por tanto ya vais a ver que permiten afirmar la verdad del sujeto sexual, han cambiado radicalmente. Mi propuesta, os la digo inmediatamente y luego veremos si estáis de acuerdo conmigo o no, es que el aparato de verificación neoliberal, ese que yo he llamado farmacopornográfico contemporáneo, fijaos, ya no es científico, sino que es mercantil y mediático. El aparato de verificación de la sexualidad contemporánea es el mercado y son los medios de comunicación. Y, por tanto, estamos en una configuración de producción de la subjetividad sexual que poco tiene que ver con la que Foucault describía en el nacimiento de la clínica. Por tanto, fijaos, nos encontramos en una situación relativamente increíble, puesto que, fijaos, lo que, lo que ha ocurrido durante buena parte de la modernidad, si pensamos en, la, en la, los sucesivos movimientos que yo voy a llamar no únicamente revoluciones feministas o revoluciones sexuales, sino revoluciones somatopolíticas. Es decir, eh, movimientos por la redefinición del cuerpo o del estatuto del cuerpo frente a las prácticas que definen cómo se gobierna ese cuerpo y frente a los aparatos de verificación. Es decir, a las prácticas que permiten decir cuándo un cuerpo es verdadero o falso Normal o patológico, sano o enfermo. Bien, pues el, el, siglo, el siglo XX y en parte el siglo XXI podría ser también mirado como una, una sucesión de movimientos de resistencia y movimientos, un conjunto de revoluciones somatopolíticas. Evidentemente, entre estas podríamos reconocer no solamente los movimientos antiesclavistas, los movimientos feministas, el movimiento homosexual, evidentemente, eh, los movimientos de descolonización, si pensamos en este caso únicamente en, en, el, siglo, en el siglo XX, fijaos. ¿no? Bien, todos esos movimientos han sido movimientos de crítica y de contestación de los aparatos disciplinarios, de los que la clínica era paradigmática. Por tanto, al menos esa es mi experiencia y ya me contaréis cuál es la vuestra, pero imagino que aquellos y aquellas y aquellos que habéis militado en los movimientos feministas de revolución o de emancipación sexual, homosexuales, etcétera, habréis vivido, como yo, un conjunto, o habéis producido o inventado un conjunto de estrategias de resistencia y de crítica de los aparatos disciplinarios y más concretamente de la clínica. Cuando digo de la clínica, este análisis podría extenderse también a otro conjunto de aparatos disciplinarios como el colegio, como eh, la prisión, como el espacio doméstico e incluso como el museo. Es decir, el espacio en el que estamos hoy es, por, por definición y de manera paradigmática, un espacio que comparte muchas de eh, la, las taxonomías y los mecanismos de producción de, de verdad de la clínica. Pues nos vamos a encontrar en una situación insólita, os decía, en la que la clínica se derrumba, pero no precisamente por los ataques, o no solo por los ataques, de los diversos movimientos de contestación somatopolítica, sino se derrumba por la entrada de las lógicas neoliberales. y Por tanto, de ahí que, no sé si os ocurre a vosotros, pero a algunos de los que estamos implicados en los movimientos contemporáneos, nos encontramos en una paradójica situación de reclamar, por ejemplo, el sistema de salud pública o reclamar el derecho a la educación pública al mismo tiempo que, históricamente, hemos luchado contra, precisamente, por, por deshacer los fundamentos mismos de esas instituciones. Bien, lo que yo os voy a proponer hoy es que intentemos pensar que es posible que ya no estemos luchando contra la misma clínica. que sea el, Fijaos, que sea el, el aparato mismo de verificación, el lugar mismo en el que se produce la verdad del sujeto sexual moderno, el que se ha desplazado. Y se ha transformado. Y por tanto, es posible que estemos luchando contra algo muy diverso. Y que, por tanto, nuestros movimientos ya no sean, en realidad, movimientos antidisciplinarios o de crítica de la biopolítica disciplinaria. Sino que algo de lo que yo os voy a intentar comunicar hoy es que van a aparecer, a partir de los años 80, un conjunto de movimientos que podríamos denominar, fijaos, de resistencia. Antineoliberal o, por decirlo en mis propios términos, de movimientos contra fármacopornográficos. Bueno, este, este es el, el, el horizonte de donde os quiero llevar más o menos hoy si, si me acompañáis en este, en este trayecto. Pero dejadme que os cuente, entre tanto, algunas cosas para que veamos el, es decir, el, la compleja y paradójica situación en la que nos encontramos. Bien. Fijaos que el, el resultado de ese, de ese dispositivo de, de la sexualidad del siglo XIX que se despliega en instituciones biopolíticas eh, que de alguna manera forman fijaos, como una especie de archipiélago constante ¿no? y uno pasa su vida eh, yendo de una, de una a otra, al menos en, en la configuración clásica del, del siglo XIX, Bien, el resultado de ese dispositivo es, por decirlo de manera muy rápida y esquemática, por una parte la invención de una estética política de la diferencia sexual, es decir, fijaos, la invención de la masculinidad y de la feminidad como verdades anatómicas, como verdades anatómicas dentro del aparato de verificación científico. Esa es una de las particularidades de la compleja situación de los movimientos políticos feministas y homosexuales. Es decir, que fijaos Estamos constantemente trabajando y resistiendo, desarticulando, lenguajes que se presentan con la verdad, con la apariencia de la verdad científica. Por tanto, el, no, no os, evidentemente no os podré contar todos los detalles y, por tanto, me, perdonáis el carácter un tanto esquemático uh, de esta presentación que, que os hago, pero uh, es decir, intentaría que, que, que pudiéramos mirarnos mirarnos colectivamente como el resultado, fijaos, de una estandarización performativa, como el resultado de un enorme proceso de reproducción performativa y la imposición de una estética política visual de la diferencia sexual. Echen un vistazo, sitúense donde puedan. Ese... Ya van a ver que a ese proceso yo le denomino el, la primera industrialización de la sexualidad. La primera industrialización de la sexualidad. Mi hipótesis es que hay, ha habido dos procesos de industrialización de la sexualidad. Un primer proceso que eh, tiene lugar al mismo tiempo que los procesos de expansión colonial y que van a tomar después, durante el siglo XVIII y XIX, la forma de eso que Foucault llama la biopolítica, es decir, un arte de gobernar los cuerpos libres. Esto también, esto también nos concierne. De manera que nos concierne, puesto que, fijaos, cuando, cuando de algún modo uno se adecua a la estética de la diferencia sexual, piensa que lo hace de manera, evidentemente, libre. Fijaos que... El cuerpo, es como última de las cápsulas biopolíticas, es una cápsula disciplinaria tremendamente interesante y curiosa porque es la única, frente al museo, frente a la prisión, frente al espacio doméstico, es la única que tiene la voluntad de decir yo y que, por tanto, se identifica con los aparatos de normalización que la producen. Esa es, esa es la, una de las dificultades de la resistencia y de la subversión política. Precisamente el hecho de que. Eh, es que, vamos, esto es. Aquí cada uno parece que libremente, que libremente puede articular su sexualidad. Bueno, la cosa es bastante más compleja. Bien, junto con la, con la aparición de esta estética de la diferencia sexual, y, y, y siento deciros, no, no puedo entrar en detalles. Eh, lo, las compañeras y los compañeros y de la somateca del año pasado ya, ya están de oírme con, con mi estética política de la diferencia sexual hasta, hasta arriba y ya os podrán encontrar otros detalles. ¿no? Pero, eh, fijaos, al mismo tiempo, puesto que el objetivo de la biopolítica del siglo XIX es la reproducción del cuerpo nacional, el control de la reproducción del cuerpo nacional, se va a establecer una continuidad estricta, fijaos, entre sexualidad y reproducción. De manera que todas las prácticas no reproductivas serán consideradas como patológicas. Esa es nuestra banal historia. Es, decir, es, es, es tremendo que no, no nos hayamos todavía revelado colectivamente contra esa, fijaos, contra el establecimiento de una continuidad estricta entre sexualidad y reproducción. A esa continuidad es a la que yo llamo primera, primera industrialización de la sexualidad. El artefacto biopolítico que resulta del establecimiento normativo de esa continuidad en beneficio de la reproducción del cuerpo nacional es, evidentemente, el cuerpo heterosexual. El cuerpo heterosexual. El cuerpo heterosexual y la heterosexualidad entendida, evidentemente, no como práctica sexual únicamente, sino, evidentemente, como señala eh, Monique Bittig o Guy Ockenheim, lectores en los años 80 de Foucault, se trata de un régimen político, no de una práctica sexual. Si aquí estuviéramos hablando de prácticas sexuales, es decir. No, cuando hablamos de heterosexualidad y de cuerpo heterosexual, estamos hablando de un régimen político frente al que el cuerpo homosexual, el cuerpo masturbador, el cuerpo fetichista, pero también el cuerpo emigrante, el cuerpo del colonizado, el cuerpo del indígena, aparecen como cuerpos desviados. Es decir, cuerpos que no pueden, no deben tener acceso a la reproducción del cuerpo nacional. Bien, bueno, esta historia sería mucho más larga, pero lo que intento que, que entendamos es que esa prim ese primer proceso de industrialización del cuerpo sexual produce algo así como una una tailorización sexual del cuerpo. Es decir, que al mismo tiempo, fijaos, que aparece el cuerpo como máquina viva, el cuerpo como máquina viva, sin, le, sin la cual es el, el proceso de expansión capitalista y de colonización no es posible, aparece también el cuerpo como máquina reproductiva viva, no solo como máquina de producción, como máquina de producción que, fijaos, entra en articulación, en agenciamiento con otras máquinas en el proceso de industrialización y de tailorización de la producción, sino también ese, ese proceso de tailorización se lleva también a cabo en la sexualidad. Y, por tanto, aparece una máquina sexosemiótica, y digo sexosemiótica porque no solo reproduce, sino que produce, fijaos, produce un, un, una verdad, un, un, todo un proceso de interiorización discursivo que le lleva a decir algo tan absolutamente delirante como yo soy heterosexual o yo soy homosexual, por tanto, que, que le lleva a identificarse con el aparato de normalización. Bien, pues es, esa, la, la invención y la producción de ese artefacto, de esa máquina sexosemiótica viva, es el resultado del de primer proceso de industrialización que, como os digo, y evidentemente me perdonáis porque no, no podemos extendernos en, en esta cuestión, que, como os digo, es, es contemporáneo, acompaña y se despliega con los procesos de colonización, de invención de los Estados-nación, y que de algún modo encuentra su punto álgido en el siglo XIX, pero empieza a entrar en crisis después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial. Dejadme que os diga una, un último elemento de, de este primer proceso de industrialización de la sexualidad que, que, que nos inventa como, como artefactos reproductores vivos. El resultado de ese proceso es que cada cuerpo es considerado potencialmente como, fijaos, como potencial productor de esperma o útero generador. Esa es decir, la gestión biopolítica que domina el siglo XIX es una gestión y una distribución de los cuerpos en el espacio y con respecto a la reproducción únicamente en relación con sus fluidos reproductivos y sus órganos reproductores. Fijaos que, por tanto, las posteriores revoluciones somatopolíticas serán movimientos en los que, por ejemplo, las mujeres, en el sentido histórico del término, es decir, el sujeto biopolítico mujer inventado como ficción viva, llegará un momento que diga como sujeto, como sujeto político excedo mi útero reproductivo mi subjetividad no puede reducirse a ser útero-reproductor. Bueno, esa será una de, las, una de las quiebras fundamentales, una de las críticas fundamentales, precisamente, de ese aparato clínico que va a llevar a cabo esa primera industrialización de, de la sexualidad. Bien. Olvidamos a menudo, evidentemente, no solamente los procesos de colonización, de los que no, no, no os hablaré hoy y veréis por qué, porque mi urgencia en este momento, ya vais a ver, es, es, es otra. Olvidamos que junto a la invención de este, este artefacto, esta, esta máquina reproductiva, sexosemiótica, viva, que somos, de hecho, es decir, cuando digo máquina, no imaginéis nada rarísimo. Es decir, ¿eh? es, es, Se trata de, de un conglomerado de, de discursos, de prácticas, de técnicas del cuerpo, que además tiene la curiosa capacidad de decir yo. Bueno, pues estamos, es decir, estamos frente a una máquina, por eso digo sexo-semiótica, porque no solamente es una máquina reproductiva, sino que además semiotiza el proceso de reproducción. Bien, pues al mismo tiempo que se inventa y se tayloriza esa máquina sexosimiótica, aparece también un, una noción en torno al mismo momento. Pensad que, por ejemplo, las nociones de heterosexualidad y homosexualidad aparecen en, en la segunda mitad del siglo XIX, en torno a 1868. bueno Pensad que prácticamente en el mismo momento, entre los años 1830 y 1850, aparecen también las nociones modernas de deficiencia y discapacidad, física, psíquica, entendidas como patologías. Entendidas como patologías. El, el proceso que, que, va a llegar, que va a llevar a la invención de, de la discapacidad es, es realmente interesante y, en parte, fijaos, empieza ya a, a, a abrir algunas brechas. En, eh, en la taxonomía de la clínica, puesto que lo que caracteriza a la deficiencia y a la, y a la discapacidad es que no son enfermedades, es que precisamente no son enfermedades, puesto que no tienen, en sentido estricto, cura, sino que son condiciones crónicas, condiciones crónicas. Por tanto, en, en un sentido estricto, parecen escapar, a la lógica disciplinaria, fijaos que domina no solamente la, la repartición de normal y de patología, sino en la, la, la propia voluntad terapéutica y curativa eh, de la clínica, como, como proyecto ilustrado. Por tanto, el, el, este nuevo cuerpo deficiente, discapacitado, aparece como, como un cuerpo al que la clínica no puede proponerle una solución de cura. El, no, no podré de nuevo contaros el, la, la totalidad y la complejidad de, de los procesos que llevan a la invención de la discapacidad. En primer lugar, lo primero que querría decir es que, eh, señalar, subrayar, me imagino que ya os ha quedado claro, pero que discapacidad y deficiencia, por tanto, son efectos también de ese aparato disciplinario y que, por tanto, se trata de nociones cultural e históricamente construidas. Digo esto porque eh, es decir, aquellos que estamos trabajando constantemente eh, en movimientos feministas, movimientos homosexuales, queer, etc., bueno, eh, ya nos hemos aprendido la retaila esta, la cancioncilla esta, que dice que, evidentemente, el género es social y culturalmente construido. Ahora ya estamos con lo del sexo, es social y... Pero ya es más complicado pensar que la deficiencia es social y culturalmente construida. y, Por tanto, fijaos, si es realmente social y culturalmente construida, a lo que tendremos que prestar atención son a los procesos, es decir, al conjunto de técnicas del cuerpo, de prácticas de gobierno y de aparatos de verificación que producen y construyen el cuerpo como deficiente y como discapacitado. El proceso, que es muy largo, y muy intenso, de, de una enorme intensidad durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX, tiene que ver, desde mi punto de vista, con, eh, con el propio proceso de industrialización y de producción industrial. Puesto que una de las definiciones del cuerpo discapacitado es precisamente un cuerpo que no puede entrar como cuerpo productivo en la cadena tailorizada. Por tanto, un cuerpo que parece no poderse adaptarse a la máquina en la producción, un cuerpo improductivo y cuya improducción, fijaos, aparece como discapacidad, como un, una discapacidad biopolítica. Uno de los procesos que, que va a llevar a la, a la construcción y a la invención del cuerpo discapacitado es algo tan absolutamente eh, insensato como la transformación de la noción estadística de media en una noción biopolítica y de gestión del cuerpo de norma. De norma. Fijaos que, en principio, la, la media estadística nada tiene que ver, se trata, es decir, es, es, es un algoritmo el, el, el resultado de una función. Bien, pues Lo que va a ocurrir a través fijaos, de la entrada de las lógicas estadísticas y matemáticas dentro de los procesos de gestión de salud es que la noción estadística de media se va a convertir en la noción de norma biopolítica. Y por tanto, todo aquello que exceda la media será considerado como anormal. Bien, de nuevo, no, no podré excederme eh, este, tampoco sobre, sobre este tema, pero lo que sí querría que, que entendierais es que el, los procesos de, de invención y de producción del sujeto sexual no son independientes del de conjunto de procesos que inventan y construyen el cuerpo como normal y patológico, como capacitado o discapacitado. Una de las cosas que, que a nosotros nos interesan es que la gestión del cuerpo discapacitado no se lleva a cabo por técnicas biopolíticas, es decir, no se lleva a cabo por técnicas de maximización de la vida de las poblaciones, sino que la gestión del cuerpo discapacitado es casi como el, el lado oscuro de la biopolítica, por, decir, por decirlo de algún modo, y lo que se va a producir es un, un retorno a formas soberanas tanatopolíticas, es decir, a formas de gestión del cuerpo que tienen que ver con la muerte. ¿Cuáles son los cuerpos que van a ser considerados como discapacitados? Y por tanto, fijaos, lo que intento es que veamos que las, ese conjunto de nociones, incluso la noción de feminidad en sí misma o la noción de homosexualidad, pertenecen en el siglo XIX a taras, es decir, son consideradas como taras patológicas que deben ser eliminadas en beneficio de la reproducción del cuerpo nacional sano. sano. Y que lo, que lo que vamos a ver como movimientos de revolución somatopolítica posteriores, fijaos, es un proceso, un enorme proceso de despatologización del cuerpo. Es decir, cuando, cuando digo despatologización, a lo que me refiero es que los diversos movimientos van a poner en cuestión el aparato de verificación biopolítico, es decir, para poner en cuestión los, cri los criterios, el conjunto de criterios, el aparato discursivo de representación, que permitía considerar el cuerpo homosexual como un cuerpo patológico, enfermo. Por tanto, fijaos es el, ese movimiento o el conjunto de movimientos políticos no solamente está interviniendo sobre las prácticas de gobierno del cuerpo sino también está intentando modificar, fijaos, el conjunto de discursos y de representaciones que definen a un cuerpo como normal o como patológico. Y por tanto, en muchos casos, se va a tratar de, un, de una crítica y tremendamente virulenta de los propios discursos científicos. Os doy, os doy un ejemplo que, que suele pasar desapercibido, o que al menos... Eh, en. en en mis distintos trayectos por, por los grupos feministas eh, siempre es una sorpresa darme cuenta que, que nadie nadie conoce o apenas casi nadie conoce el origen de la palabra feminismo no os lo voy a preguntar porque sería bochornoso ¿eh? Eh, pero no esto no lo digo por es decir no lo digo porque vosotros seáis eh, imbéciles indocumentados lo digo porque por, no lo digo porque colectivamente somos el efecto de un borrado sistemático de los saberes subalternos sobre el cuerpo. Y por tanto, seguramente podéis llegar a tener un, do un doctorado en Sociología sin haber estudiado jamás la historia del feminismo. Algo que es una aberración. Y por tanto, eso hace que eh, me da igual la cantidad de títulos que podamos tener aquí colectivamente, seguro, prácticamente seguro, entre todos, no podríamos decir cuál es el origen de la palabra feminismo. Y, y a mí me ha llevado años y he encontrado este origen, fijaos, casi por casualidad. Es decir, ¿cómo? Trabajando precisamente sobre la clínica, trabajando sobre la invención del cuerpo normal y patológico y sobre la construcción cultural de la enfermedad. Os digo cómo aparece esa, esa noción de feminismo, para que, para que veáis, es decir, para que veáis qué, qué demonios podría ser el feminismo como horizonte de transformación política y cultural. Es decir, un feminismo, ya vais a ver, en el que el sujeto de transformación política no es exactamente el cuerpo de la mujer, sino el cuerpo patológico. Bien, esa noción es inventada en 1871, de nuevo veis que es decir, estamos en, en, en pleno auge de la clínica. Eh, en 1871, ¿por quién? Por un especialista en tuberculosis francés, el doctor Fanot de la Cour, que escribe un tratado sobre la feminización de los hombres que sufren de tuberculosis. Fanon de la Cour dice en 1871 los hombres que sufren de tuberculosis pierden los caracteres secundarios masculinos y sufren de feminización. Y a esa, fijaos, a esa patología que afecta a los hombres tuberculosos, Fanon de Lacour la llama ni más ni menos que feminismo. Y, por tanto, la palabra feminismo, en sentido etimológico, aparece por primera vez en el discurso eurocéntrico del siglo XIX como, fijaos, como un significante médico que describe en absoluto a las mujeres, en absoluto el movimiento de las mujeres, es decir, de, de lucha y de activismo de las mujeres en el siglo XIX, en absoluto. La noción de feminismo en el siglo XIX se refiere a qué? Se refiere a la feminización del cuerpo masculino tuberculoso. Eso es a lo que Fanon de la Cour llama feminismo. Dice: Bueno, cuidado, esto es una patología. ¿Qué es el feminismo? Bueno, el feminismo es estos hombres tuberculosos que, afectados, es decir, por mala respiración, por un conjunto de, de condiciones físicas defectuosas, en algunos casos desarrollan senos, en algunos casos pierden la barba. Y, por tanto, se produce, según Fano de la Cour, fijaos, un proceso de feminización patológica. Lo que va a ocurrir es que el hijo de Alejandro Dumas, que es un panfletista francés del siglo XIX, va a recoger la noción clínica y, por tanto, que pertenece a la, a la patología clínica de la tuberculosis del siglo XIX. Fijaos, es, que, es decir, estamos en pura ciencia ficción, amigos. Es decir, es que, nuestra historia, ¿no? es que nuestra historia es para no dar crédito. Es decir, arrastramos colectivamente un conjunto de, de, de joyas semiótico-políticas que es que no las merecemos. Entonces, un año más tarde, Alejandro Dumas hijo, que evidentemente era muy sarcástico, es decir, era un escritor panfletario de la época, y por tanto, estaba es decir, muy al tanto eh, de eh, estas, est estas nuevas nociones que, que van apareciendo y que de algún modo se ponen a circular socialmente. Y fijaos, lo que va a hacer es utilizar por primera vez la palabra clínica feminista, es decir, esa palabra que se refiere únicamente al tuberculoso afeminado, es decir, me perdonáis, utilizo la, la nomenclatura clínica de ese momento, para referirse a los hombres que defienden, la causa de las mujeres en defensa de sus derechos políticos. Tela de marinera. Es decir, etimológicamente, los feministas son tuberculosos afeminados. Y en un segundo momento se van a convertir en qué en aquellos hombres que, claro, se afeminan, se afemi perdón, se afeminizan, se feminizan, es que, perdonadme por el francés, se feminizan. ¿Cómo se feminizan? en contacto y defendiendo los derechos de las mujeres en el movimiento, fijaos en concretamente de sufragistas. Bueno, pues esa es, esa es parte de nuestra historia. Esa es parte de nuestra historia. Es tremendo que, como feministas y feministas que somos, digo feministas y feministas, es decir, aquellos hombres afeminados que defienden la causa de las mujeres en la esfera pública. No entiendo por qué no hay más feministas. Es decir, cada año en la somateca, eh, bueno, yo ya sabéis que yo no creo en la diferencia sexual. Por tanto, mmm, me da igual que haya 25, 25 hombres de... Es decir, nombres masculinos que 25 nombres femeninos. Pero bueno, constato, constato que al menos en términos biopolíticos, es decir, en términos de normalización biopolítica, hay pocos cuerpos que hayan sido asignados como cuerpos masculinos en el nacimiento que lleguen hasta las derivas críticas de la somateca. ¿No? Bueno, sirva, sirva esto, sirva el recuerdo de Fanó de la Cour y de Alejandro Dumas hijo, para deciros a, que, a todos aquellos afeminados que quieran defender la causa de las mujeres en el la esfera pública, que son bienvenidos en la somateca. Puesto que estamos, aunque nuestras luchas no son exactamente las mismas, y es, esa, es, esa es la clave de lo que estamos haciendo aquí. Es decir, evidentemente que nuestras luchas no pueden ser las mismas que las de las sufragistas del siglo XIX. Esta es la complejidad del movimiento feminista contemporáneo. Pero ya vais a ver por qué. Entre otras cosas, porque la clínica ha cambiado. Bueno, Os digo esto para, para que, que el, los feministas se animen a, a, a venir a la somateca. Si no entraron en la primera edición, ojalá haya una tercera conmigo o sin mí y que, que se animen a participar de, de, ese, proceso, de ese proceso crítico. Bueno, eh, Por tanto, os decía, fijaos, en, cuando... Dentro de la clínica van a aparecer esas nociones de discapacidad y eh, de, discapacidad, de deficiencia y, y de patología psíquica y, y, y física. Las taras hereditarias que van a ser, es decir, que el conjunto de médicos van a definir como idealmente reductibles en beneficio de la producción de un cuerpo nacional sano, son tan amplias como enfermo mental, homosexual, tuberculoso, y ya sabemos el tuberculoso, evidentemente, que peca de feminismo. Tuberculoso, prostituta, epiléptico, sifilítico, neurótico, sordomudo, hemofílico. Me, me paro aquí porque la lista. Es decir, fijaos, esa es la taxonomía de gestión del cuerpo patológico que está proponiendo el aparato clínico del siglo XIX. Claro, desde ahí nosotros podemos empezar a leer los distintos movimientos somatopolíticos que van a aparecer a partir, fijaos, de, de finales del siglo XIX, incluidas las sufragistas, como una crítica de esos aparatos de verificación, una crítica de los discursos, de las representaciones y de las técnicas de gobierno que definen el cuerpo normal y patológico. ¿Por qué? Dicho sea entre paréntesis, porque lo que caracteriza al cuerpo patológico es que no tiene acceso ni al aparato de verificación ni a las prácticas de gobierno. Eso es lo que nos ha caracterizado históricamente. Hemos sido definidos como cuerpos que no deben, no pueden tener acceso ni al aparato de representación y de producción de significado ni a las prácticas de gobierno. Y eso en beneficio de la salud del Cuerpo Nacional. Bien. Claro, esto... Es decir, a finales del siglo XIX ya estábamos mal y ya estábamos en una situación suficientemente compleja y bien bastante... Es decir, lo curioso es que nos hayamos... que hayamos sido segmentados por unos procesos de emancipación política que, fundamentalmente, han sido identitarios. Porque fijaos que eh, el, la repartición y la taxonomía de la clínica del siglo XIX nos había dejado en una situación en la que la revolución somatopolítica hubiera sido espectacular. Es decir, hubiéramos podido hacer una, una alianza somatopolítica de sifilíticos tuberculosos, prostitutas. No, es, esta es a la revolución a la que yo os llamo. Es decir, y os lo, digo, es decir, os lo digo, aquí me dejo investir por la no yo no yo personalmente, sino es decir, a la que históricamente la tradición del feminismo y la tradición del movimiento homosexual han renunciado precisamente por un, un conjunto de segmentaciones identitarias. ¿Cómo es posible que el feminismo haya dicho nos ocupamos de la emancipación de la mujer, entendida esta como mujer blanca heterosexual, es decir, como útero reproductor del la nación centroeuropea y del cuerpo sano, que el, el movimiento homosexual haya dicho nos vamos a ocupar de los procesos de emancipación del cuerpo homosexual, cuando lo que teníamos, fijaos, precisamente a través de, de, la, de la compleja, del entramado discursivo con el que habíamos sido construidos en la clínica del 19 estábamos en una situación... Es decir, las alianzas posibles para hacer una, una revolución contradisciplinaria eran espectaculares. Bien, pues lo que hemos visto históricamente ha sido precisamente lo contrario. Ha sido la, la sucesiva purificación de los movimientos, tanto feministas, es decir, la exclusión de qué? La exclusión de las lesbianas del movimiento feminista, pero la exclusión también de las mujeres emigrantes, de las mujeres no blancas, de las prostitutas, de la, evidentemente de las sifilíticas, evidentemente, etcétera, etcétera. Por lo tanto, un, un proceso de, de, de purificación en beneficio de supuestas políticas de identidad que lo que han hecho ha sido, evidentemente, eh, impedir que como, que como colectivo eh, somatopolítico subalterno podri, pudiéramos echar abajo el aparato de la clínica. Bueno, os voy a decir por qué creo que de nuevo estamos en, en un momento histórico crucial. Y que si nos dejamos, es decir, si otra vez nos perdemos en, en, en un conjunto de, de luchas identitarias, evidentemente ya no solo no echaremos abajo la clínica, que ya se está encargando el neoliberalismo de echarla abajo, sino que efectivamente seremos de nuevo retaxonomizados y resegmentados por los propios aparatos farmacopornográficos. Y, por tanto, os, os pido de nuevo, eh, ya sé que vamos mal. Pero os pido de nuevo un, un poco de, de paciencia. Lo que os propongo es que pensemos que se produce después de la Segunda Guerra Mundial un cambio de paradigma y, por tanto, un cambio en las técnicas del cuerpo, en las prácticas de gobierno, pero muy importante también, en los aparatos de verificación. En los aparatos de verificación. Lo que os propongo es que aparece un nuevo aparato de verificación que ya no es científico, y que es que va a tomar la forma, si queréis, del mercantilismo y que, como Foucault sugiere, no es únicamente una doctrina económica, sino una forma de producción y de reproducción de la vida. Quizá me habéis oído en otras ocasiones hablar del de conjunto de cambios que, que se producen después de la Segunda Guerra Mundial. No me voy a extender, voy a simplemente nombrarlos de manera muy rápida por aquellos en beneficio de aquellas y aquellos que, que, no, los, que no los conozcan. Pero para que veáis que, que se están produciendo unas mutaciones tan, eh, eh, tan absolutamente radicales en las prácticas de gobierno del cuerpo y de la sexualidad, que nos vamos a encontrar literalmente con otros procesos de subjetivación que nada tienen que ver con esos que yo he denominado primera industrialización de la sexualidad. Lo que os propongo es que a partir de la Segunda Guerra Mundial nos encontramos en una segunda industrialización de la sexualidad. Rápidamente, ¿qué ocurre después, a partir de la Segunda Guerra Mundial? Se inventa la noción de género, ya os lo he contado en, en múltiples ocasiones, pero en beneficio solamente de nuestra vaga cultura feminista, que sepamos que de nuevo la noción de género exactamente como la noción de feminismo no la inventan las feministas, sino que la inventa el aparato médico. Más particularmente se inventa en los laboratorios de la Universidad John Hopkins en Estados Unidos durante los años 40-50. Y se inventa, entre otras cosas, para gestionar el cuerpo de los así llamados bebés intersexuales. ¿Qué quiere decir esto? De manera también muy rápida. Lo que quiere decir es que el aparato de verificación científica que proponía, fijaos, la existencia anatómica de la diferencia sexual, se está viniendo abajo. Se está produciendo en los años 40-50 una crisis epistémica. Una crisis epistémica. Es decir, que lo que ocurre literalmente es que el discurso médico comienza a darse cuenta de que existen un conjunto de cuerpos que no pueden ser reducidos a la diferencia sexual. Que por tanto no pueden ser representados, reconocidos con el aparato de verificación de la diferencia sexual. ¿Qué hubiera debido pasar en ese momento? ¿Qué podría haber sucedido? De manera muy clara, lo que podría haber sucedido es que bueno, pues una crisis epistémica que hubiera llevado a un cambio de paradigma. Por ejemplo, la medicina de los años 50 podía haber decidido que no existen dos sexos, sino que existen cuatro, cinco, seis. Sabéis que oh, hay hoy un debate tremendamente intenso y virulento dentro de la, del propio estamento médico acerca de la existencia de una multiplicidad de variaciones morfológicas genéticas, hormonales, que no pueden ser reducidas a la diferencia sexual. Bien, esa crisis epistémica, ¿cómo se va a resolver? No se va a resolver con un cambio de paradigma. Y esto es algo que nos tiene que quedar muy claro colectivamente. Es decir, no habrá cambio de paradigma, aunque la crisis epistémica sea enorme. Solo habrá cambio de paradigma si, colectivamente, Intentamos modificar las prácticas de gobierno. Es decir, es una historia que os puedo contar en otro momento si nos reunimos en más pequeños grupos o en más grandes o como sea. Es decir, es algo que tenemos que entender. Es decir, hace años que el discurso médico sabe que no hay dos sexos. Os invito a que vayáis a un congreso de intersexualidad. Quedaréis pálidos. Los médicos contemporáneos son más constructivistas que yo. yo, aparentemente, soy eh, el exceso absoluto del constructivismo. No, quedo corto al lado de un médico contemporáneo que está absolutamente convencido que, evidentemente, la diferencia sexual, bueno, no, que hay una multiplicidad cromosómica, genética, morfológica, etcétera, pero que en beneficio... De el gobierno social y la producción de un cuerpo social gobernable debe ser reconducida a la diferencia sexual. Ese es el discurso médico contemporáneo. Bueno, pues esa debería ser para nosotros hoy colectivamente una de las tareas más importantes como feministas dentro del movimiento homosexual, que no entiendo qué hacemos en movimientos separados, amigos. Es que no lo comprendo. Es decir, no entiendo por qué no, no podemos formar un movimiento de rebelión y de resistencia somatopolítica transversal, transversal que nos permita precisamente luchar de manera eficaz contra este aparato de verificación absolutamente violento y abusivo que es el de la diferencia sexual, que nos permita luchar, fijaos, contra la normalización del cuerpo como cuerpo válido, pero es decir a través de alianzas colectivas que no se van a poder resolver en lógicas de identidad que tendrán que resolverse, fijaos, a través de un conjunto de estrategias y de afinidades sintéticas, que tendremos que inventar colectivamente. Bueno, esta cuestión es absolutamente central, no, no, no voy a insistir más sobre ella, porque espero y confío que cada uno y cada una de los que estáis aquí la conozcáis. El, el, segundo, fijaos, el segundo cambio que se va a producir es la invención de un conjunto de técnicas endocrinológicas, ...químicas que van a separar reproducción y heterosexualidad. Eso lo que quiere decir literalmente es que la heterosexualidad tal como la conocíamos... ...y como se inventó como artefacto reproductivo y técnica de gestión de la reproducción en el siglo XIX... ...ya no existe. Bueno, debe existir, no sé. A lo mejor es posible que, que, que haya todavía cuerpos gestionados según, según aquella lógica. Si los hay, que, que levanten la mano. Eh, La heterosexualidad, tal como la inventa el siglo XIX, deja de existir a partir del momento, fijaos, en el que se inventa una molécula, un conjunto de moléculas que permiten separar heterosexualidad y reproducción. Lo más interesante no es solamente, evidentemente, el, eh, que, que la heterosexualidad funciona a partir de ese momento como, como aparato de gestión político, pero únicamente como parodia, fijaos, únicamente como parodia, en beneficio de, de esta estabilidad social. No, lo más interesante es que la píldora se convierte en 1960 en la molécula farmacológica más vendida de toda la historia de la humanidad. Más vendida de toda la historia de la humanidad. Lo que quiere decir que el cuerpo sexual ya no es pensado como productor y reproductor, sino que está siendo pensado y construido como consumidor. Como consumidor. Y esto es esta es un, un, una mutación absolutamente clave. Es decir, creo que, no sé si, si os habéis imaginado y si os habéis pensado, no tanto como productores y reproductores, sino como consumidores. Ese es el estatuto de la sexualidad contemporánea. Somos consumidores farmacopornográficos. Y solo accesoriamente, productores y reproductores. Puesto que ya se... Es decir, la reproducción, ya lo sabéis, ha sido... Y la producción, ¿no? ambas, han sido externalizadas e, idealmente, se producen en otro lugar. Que esto, complica, esto complica la gestión social y política. Es decir, del mismo modo que la producción está desplazada en, en Asia, está desplazada en, en, a, a, a distintos lugares de, de América Latina, etcétera, etcétera, es hoy también cierto que esos procesos reproductivos, idealmente, serían también desplazados a otros lugares. habría un conjunto, un conjunto de de, fijaos, de, de, de mutaciones que, que, podríamos, que podríamos señalar. Una de ellas, evidentemente, es la expansión no solamente de técnicas farmacológicas de separación de heterosexualidad y reproducción, sino la invención y la expansión de todo un conjunto de técnicas de reproducción asistida. De nuevo, un conjunto de técnicas para las cuales el aparato de verificación ya no es estatal y ya no es, fijaos, no es disciplinario, no es la clínica, no es científico, sino para las cuales el aparato de verificación es el mercado. el mercado. Bien, Ay, os... evidentemente no os puedo contar, el... es decir... Las, las ramificaciones eh, vertiginosas de la expansión farmacopornográfica. Pero lo que sí querría deciros, fijaos, más que decir, no quiero contribuir a una especie de paranoia gigantesca de estamos dominados por lo farmacopornográfico. No, no, no. Porque aquí nadie está dominado por nada. Es decir, este conjunto de formas de gobierno, de técnicas del cuerpo y de aparatos de verificación nos lo hemos inventado nosotros y lo gestionamos nosotros. Esta es, esta es la enorme paradoja. Es decir, aquí somos al mismo tiempo sujetos y objetos de gobierno. Por tanto, la cuestión es qué queremos hacer con esos aparatos de gobierno que hemos inventado colectivamente. Y por tanto, eh, en este caso, yo saldría de algunas de las, de las mitificaciones un tanto paranoides que tienen mis, mis amigos y colegas en, en la izquierda radical, poco feminista, poco tuberculosa, poco trabajadora sexual, poco sifilítica, poco sidaica, etcétera, etcétera, y que tienen una visión un tanto eh, paranoide y negativa, ultra deprimida, por decirlo de algún modo, de, eh, de la, la situación política contemporánea y, en, en particular, del neoliberalismo. Fijaos, bien, no, no puedo extenderme mucho, puesto que ya veo que es, que es relativamente tarde. Podemos poner la primera imagen, si puede ser. Es decir, vale, lo que, lo que querría es que empezarais a desplazar, empezarais a desplazar l, l, la imagen tradicional que teníamos hasta ahora de la clínica y sus ramificaciones en archipiélagos disciplinarios que contenían el, el, el colegio, el museo, el espacio doméstico, la prisión, etcétera, etcétera, eh, las verías ahora desplazadas. Cuando digo desplazadas, es, no, no es que hayan desaparecido la prueba, estamos en una de ellas, <coughs> sino que trabajan ahora en articulación, en conflicto, en alianza estratégica con otro conjunto de prácticas de gobierno, de técnicas de, de, de, del cuerpo y de aparatos de verificación que ya no son disciplinarios, que ya no son los de la clínica y que se parecen a esto, a esto y en, lo, en los que ocupamos el lugar no tanto, fijaos, de productores y reproductores como de consumidores a crédito, consumidores a crédito. <tose> Y digo, para evitar la, la visión un tanto paranoide, lo que yo quería, de lo que yo quería hablaros hoy es de dos, dos ejemplos relativamente eh, cercanos y contemporáneos de resistencia <coughs> antifarmacopornográfica. El primero de ellos tiene que ver con el SIDA, puesto que el SIDA, voy a decir el SIDA de momento, es... Desde mi punto de vista, la primera enfermedad de la condición neoliberal es aquella, fijaos, es la primera pandemia construida, digo construida, no, no salgáis corriendo y pensáis el complot, pensad, es decir, cuando digo construida, es decir, construida como en el agenciamiento y la articulación de ese conjunto de técnicas de gobierno que hemos hecho colectivamente. Eso no quiere decir que haya un complot, que haya nadie concretamente que esté inventando el SIDA en un laboratorio, aunque todo podría pasar, pero no es eso lo que yo estoy diciendo. Eh, os decía, el, el SIDA es la, la primera enfermedad de la condición neoliberal, aquella que de manera más es, explícita inaugura la condición y la gestión farmacopornográfica, es inventada inventada como gestión política, como técnica de gestión política, al mismo tiempo por la televisión, es la primera enfermedad cuyas representaciones y cuyo aparato de verificación es televisual. Esto es insólito. De nuevo, no, no tenemos mucho tiempo para hablar de ello, pero pensad en las complejidades de, de ese estatuto. Y no solamente televisual, es farmacológico. ¿Qué quiere decir? Que los grandes debates en torno al SIDA no tienen lugar, fijaos, como debates puramente científicos, sino que tienen lugar como debates de intervención y comercialización farmacológica. De hecho, lo primero que sabéis que el SIDA no es una enfermedad, espero que lo sepáis, porque hay quien no lo sabe. Es decir, no es una enfermedad en el sentido estricto del término, sino un síndrome. Es un síndrome. Es decir, un conjunto de afecciones que tienen que ver con un estatuto viral. Como sabéis, cómo se detecta y cómo aparece el SIDA en el principio de los años 80, entre otras cosas, a través de la estandarización de un test farmacológico que se denomina ELISA, que va a, va a convertirse en un test obligatorio en algunos contextos, y que va a definir el estatuto serológico el estatuto serológico independientemente de una condición, fijaos, de cuerpo normal o patológico. Es decir, el cuerpo no está enfermo, sino que tiene un estatuto serológico positivo o negativo. Por tanto tanto, lo interesante es que este síndrome que aparece, insisto, fijaos, 1981, ¿Qué está ocurriendo en 1981? Los, es, estamos entrando en los años Reagan, en los años Thatcher, acabamos de salir de la crisis del petróleo y se está produciendo esa gran mutación desde una, lo que podríamos llamar la sociedad del intercambio a la sociedad del consumo. Esa mutación también desde el fordismo productivo a un conjunto de modos de producción postfordista que se van a caracterizar por ser producciones inmateriales, biopolíticas, cognitivas. Es decir, el SIDA es el síndrome del posfordismo inmaterial. Y lo curioso es que el SIDA recubre, viene a recubrir un conjunto de figuras subalternas que estaban empezándole a escapar, estaban escapándose de la clínica del siglo XIX. Este es, esta es, fijaos, esta es la clave. ¿Por qué? Porque fijaos que a quién afecta supuestamente lo que se llamó el cáncer gay en los años 80. Afecta a lo que se conocía en el momento en inglés por las cinco H's. Eran el hemofílico. ¿El hemofílico? Anda, el hemofílico. Hombre, el hemofílico estaba en, en la lista de, eh, de cuerpos que debían ser eh, esterilizados en beneficio de la mejora del cuerpo nacional, pero no solamente el hemofílico, el haitiano, y ya veremos después, o no lo veremos hoy, pero lo podríamos ver que, fijaos, África se va a convertir en una noción médica para definir la pandemia, es decir, ya no en un territorio, sino en una noción médica que va a definir la propia pandemia de Sida. La tercera H es el heroinómano. Os recuerdo que lo que se está produciendo en la revolución supuestamente sexual de los años 60 y de, desde finales de los años 50 es sexo, drogas, rock and roll. Vale, Pues bueno, a ver dónde metemos las drogas aquí. Pues mira, qué, qué cómodo. Heroinómano. Y la, la última H es hooker, en inglés, prostituta. Es decir, cómo, fijaos, cómo volver a atrapar en la retícula de las prácticas de gobierno a la trabajadora sexual que está empezando por primera vez históricamente a enunciar demandas de reconocimiento de, de su propio trabajo como trabajo. Bueno, entre ellos quedaría también el animal, puesto que el primate aparece como el lugar en el que, en el que emerge eh, la, la enfermedad. Y fijaos que ahí de nuevo tenemos toda una nueva retícula de, ¿de qué? De animalidad. Sexualidad, discapacidad, drogas, trabajo sexual. De nuevo, fijaos, el, la, las, las coordenadas de gestión política que ofrece el SIDA o que inventa el SIDA en los años 80 está definiendo un nuevo sujeto subalterno, fijaos, transversal, transversal puesto que escapa de algún modo a las lógicas de la diferencia sexual, a las lógicas de la sexualidad tradicionalmente disciplinaria del siglo XIX. Bien, os, os daré un, un ejemplo simplemente de lo que me parece eh, eh, una forma de activismo de activismo eh, contra farmacopornográfico y espero poder llegar al, al último ejemplo que os he traído sin que nos echen por la puerta porque ya veo Jesús que empieza a preocuparse de no, no nos quedará no tiempo para las preguntas, las respuestas y lo demás. Uno de los de los ejemplos desde mi punto de vista más, mm, más paradigmáticos de, eh, de un agenciamiento contra farmacopornográfico es lo que va a ocurrir en los grupos de supuestos enfermos de SIDA que van a, a a formar un conjunto de coaliciones activistas que en los primeros años 80 se van a llamar ACTAP, pero no únicamente ACTAP, habrá muchos distintos grupos activistas. Fijaos, se va a iniciar lo que podríamos llamar realmente un giro epistemológico que va a marcar los modos de hacer micropolítica en el siglo XXI. Porque lo que va a ocurrir es que los enfermos de sida, en el sentido clínico del término, rechazan la posición de enfermos y reclaman ser considerados como usuarios del sistema de salud, expertos en el proceso de toma de decisiones, piden intervenir en la producción de conocimiento científico y desafían el funcionamiento de los ensayos clínicos. Y desde mi punto de vista, los, los activistas de SIDA son los primeros que están entendiendo que el, el aparato de verificación que produce lo normal y lo patológico con respecto al SIDA está desplazándose desde la clínica al mercado farmacológico, puesto que el primer lugar al que se van realmente a, a, o al que van a atacar de manera virulenta son precisamente las compañías farmacéuticas. Es decir, se van a centrar en dos lugares: la crítica de la representación del SIDA en los medios de comunicación, es decir uno de los lugares en los que se está produciendo el SIDA como abrato de verificación son los medios de comunicación. Y el segundo, el segundo lugar, la, la industria farmacológica y el modo en el que la industria fa farmacológica, de manera específica, está gestionando las patentes. ese Desde mi punto de vista, es, esa es una de las líneas, de las líneas profundas de resistencia contemporánea. Todo un movimiento que... En, en, Internacionalmente se va a conocer con el nombre de Treatment Activism, activismo de los tratamientos, un movimiento que demanda la producción de genéricos, un movimiento que, fijaos, se describe a sí mismo como medication for all nations, fármacos para todas las naciones, que trafica, que propone el tráfico de medicamentos, el tráfico de patentes. Es decir, ahí estáis, creo que podemos empezar a identificar un conjunto de técnicas de resistencia, de técnicas, fijaos, de, de subjetivación desidente, que ya no son exactamente las que tenían que ver con la crítica de la clínica del siglo XIX. Bueno, no os, no os diré más, eh, excepto, excepto recordaros una de las de las, de, las, de los reclamos de los movimientos. De, eh, de activistas de, del SIDA de los años 80, uno de sus reclamos era «Open the pill, abramos las pastillas, hay que abrir las pastillas colectivamente». Ellos lo decían porque habían sido sometidos en, en, entre 1987 y 89 a eh, un conjunto de test para utilizar o no utilizar el AZT, que era uno de los medicamentos que se proponían eh, en ese momento, como una de las posibles terapias contra el SIDA, eran, era absolutamente eh, ineficaz, incluso los, los, eh, los efectos secundarios eran terroríficos, pero en ese momento en el que no había ningún fármaco que pudiera tratar los efectos o, o el conjunto de, de, de enfermedades eh, asociadas al, al SIDA, fijaos lo que, lo que van a hacer los enfermos, los grupos, los colectivos de, de enfermos activistas, es decir, y, y espero que entendáis, enfermos activistas, esa es la nueva figura, de subjetividad política, enfermo-activistas. Eso es lo que somos. Si somos algo, somos enfermos-activistas. Es decir, hemos sido construidos históricamente como enfermos y ahora nos redefinimos como enfermos-activistas. Bueno, pues fijaros, lo que, lo que van a decir ellos es que no se pueden someter a los protocolos científicos que dejarían a la mitad de un grupo tomando un placebo y harían que la otra mitad tomara la molécula activa de AZT. ¿Por qué? Porque si la molécula funciona, la mitad del grupo que está tomando placebo la palma. Y por tanto ellos dicen, nos, nos importa absolutamente nada eso que vosotros llamáis verdad científica. Nosotros lo que queremos es la supervivencia del máximo número de personas. Y fijaos, ¿qué están haciendo? Están haciendo una, una modificación del aparato de verificación. Están proponiendo otro modo de producir verdad y de producir salud. Están redefiniendo el ámbito de la salud. Y lo que van a decir es, bueno, como ya sabéis que en, el, en, en los ensayos eh, científicos lo que se produce es que hay un ciego del placebo, es decir, el placebo tiene que estar disimulado de tal manera que uno no sepa si está tomando el placebo o la molécula activa de AZT. Lo que van a hacer los enfermos activistas es montar un conjunto de pequeños laboratorios y van a abrir la píldora, van a coger las píldoras las pastillas, y las van a abrir para ver qué demonios están tomando. Esa me parece que es una de las, de las metáforas, es decir, no solamente es una práctica de resistencia, es también una, una metáfora del conjunto de prácticas de resistencia en el neo, neoliberalismo. Es decir, que lo, necesitamos colectivamente, organizarnos colectivamente para abrir las píldoras que nos estamos tomando. Es decir, el medio, es decir, ya no estamos únicamente en la clínica, sino que estamos construidos, producidos como en un conjunto de procesos de, de, de subjetivación que tienen que ver con el consumo farmacopornográfico. Y que colectivamente podemos decir bueno, vamos a ver cuáles son las píldoras que nos estamos tomando. Eso supone procesos de, de agenciamiento colectivo, procesos de, fijaos, de, de intercambio de conocimiento colectivo. Evidentemente no todo el mundo podrá ver todas las píldoras. Eso es lo que estamos haciendo aquí juntos. Es decir, vamos a ver si... Por, por eso estamos aquí, porque de repente decís a ver si nos abre una, alguna píldora por ahí. Pues es, es decir, es, eso es lo que necesitamos hacer colectivamente. Bueno, os cuento lo último que quería contaros ya en, en unos ya lamentables diez minutos que me quedan. Eh, pero que para mí es muy importante. Porque una de las cosas que, que querría hacer hoy ya también en estos ya lamentables pero maravillosos diez minutos que nos quedan contando lo que yo espero hacer con ellos es que eh, es que entendamos que, que, que de alguna manera abramos eh, colectivamente el horizonte político de transformación que nos hemos dado en los movimientos feministas, en los movimientos de liberación sexual, etc. ¿no? Y por tanto quería, eh, quería presentaros hoy el, el trabajo de eh, una activista autista americana que se llama Amanda Bax. ¿Por qué? Porque fijaos que la noción de autismo va a ser inventada exactamente al mismo tiempo, en la misma clínica, que la noción contemporánea de género, esa que va a servir para, fijaos, la, para redireccionalizar los cuerpos o reasignar los cuerpos de los bebés intersexuales hacia la masculinidad o la feminidad. Es decir, en la clínica Job Hopkins de, de Nueva York, y es una clasificación médica inventada por el doctor Leo Keiner que él experimenta con un pequeño grupo de 11 niños y es así como llega a la definición de lo que él llama autismo infantil. Pocos años después, el austriaco Asperger, que evidentemente os suena también por el síndrome de Asperger, de lo que se conoce hoy como autismo y síndrome Asperger, como una constelación amplia, Bien, pues en esos mismos años, entre 1943 y 1950, Asperger va a definir lo que él llama psicopatología autista. ¿Cómo, cómo caracteriza la psicopatología autista tanto Keiner como, como Asperger? Y os pediría que os fijaseis en cómo aparece el autismo como la nueva enfermedad del de posfordismo o de la producción inmaterial, de la producción cognitiva. El autista es el nuevo cuerpo, la nueva subjetividad discapacitada para la producción posfordista. Por eso no ha aparecido antes y por eso es crucial de la configuración de los años 50-60. Primero, rechazo, ausencia de la capacidad lingüística, con lo cual eh, está claro que el autista no podrá ser un, un productor semiótico. Movimientos de autoestimulación rítmicos que ponen... en en peligro o que imposibilitan todo contacto social del autista, trastorno comunicativo que hace que el enfermo no establezca contacto visual apto para la interacción social, y pensad que las formas de producción que se están poniendo en marcha a partir de los años 50-60, esas formas de producción cognitiva, tienen que ver con la comunicación social, con el intercambio, fijaos, con, con la producción de beneficio y de, de capital a través del intercambio comunicativo. Por tanto, es decir, el, el sujeto autista aparece como el nuevo discapacitado del, de la producción cognitiva y además es solitario, aislado y no emocional, no emocional. Por lo tanto, fijaos, otro de los lugares centrales de la producción postfordista, eso que Negri ha llamado poner el cuerpo a trabajar y poner los afectos a trabajar, dicho de algún modo, el autista no tiene afectos que poner a trabajar. No puede poner afectos a trabajar. De modo que el autista aparece no solamente como una patología cognitiva, sino como una patología de lo social, de lo económico y como el límite mismo de lo político. Claro, el, el, fijaos que en ese sentido el, el, el autista aparece como el afuera constitutivo de lo político. De ahí que, por ejemplo, eh, filósofos o, que trabajan en el ámbito de la bioética, tan conocidos como Peter Singer y, por otra parte, tan, eh, tan conflictivos en muchos aspectos, que algunos de vosotras y de vosotros conoceréis, bueno, Peter Singer, que va a reclamar el reconocimiento de, de algunos animales, mm, sobre todo primates, como, es decir, como humanos, va a solicitar también que algunos otros cuerpos descalificados sean reconocidos como no humanos, entre ellos los autistas. Ya veréis lo que le va a decir Amanda Bax a Peter Singer, que se va a quedar seco. Y Os, os presento el, rápidamente, muy rápidamente, el, el trabajo de, de Amanda Bax y, y espero que eh, a pesar de, de la larguísima eh, charla que os, he, que os he echado hasta las nueve, que al menos haya merecido la pena venir hasta aquí para que eh, veáis por primera vez a Amanda Bach si no lo habéis visto nunca. Es una activista autista americana, insisto, que, eh, que ha nacido en, en California, nació en California en 1980, que fue diagnosticada como autista de funcionalidad baja y que eh, ha pasado prácticamente la mitad de su vida en instituciones, en instituciones de reclusión y la otra mitad en compañía de eso de lo que hoy se llama las industrias de la discapacidad. Pensad que, eh, de acuerdo al nuevo test autista que eh, se pone en marcha a partir de 1982, uno de cada 150 niños norteamericanos son considerados como potencialmente autistas. Y por tanto, fijaos, como consumidores, no ya únicamente fijaos como sujetos o como objetos de la disciplina clínica, no, no, sino consumidores de las industrias de la discapacidad. Ese es uno de los, de los retos eh, políticos y de las críticas eh, políticas que Amanda Bax hará a la, a la noción eh, misma eh, de, de autismo. Eh, el, el sistema médico norteamericano considera que cuesta entre un millón y siete millones de dólares capacitar, es decir, capacitar el cuerpo autista, hacer que el cuerpo autista sobreviva y se integre en procesos de capacitación productiva. Claro, Evidentemente, a lo que, con lo que estamos, es decir, frente a lo que estamos, fijaos, es un aparato de verificación y de producción del cuerpo neoliberal que poco tiene que ver con la clínica tradicional. Amanda Bax es hoy eh, una de las, de las figuras del de, eh, movimiento por la neurodiversidad. Lo más curioso, fijaos, es que Amanda Bax no sale de su casa, está en principio aparentemente totalmente sola. Por tanto, lo que os pido es que empecéis a imaginar también otras formas del activismo político y de la acción política que no tienen por qué regirse, es decir, por, incluso ni, ni por las lógicas disciplinarias del siglo XIX, ni tampoco por algunas de, las, de, las, de los imaginarios políticos y de las mitologías de, de la insurrección política del XIX. ¿Cómo, ¿Cómo trabaja Amanda Bax? Amanda Bax trabaja en conexión crítica con la máquina semiotécnica. Ya vais a ver, lo que vais a oír no es la voz de Amanda Bax, porque no puede hablar, sino su vocalización a través de la máquina. ¿Cómo va a empezar a trabajar políticamente Amanda Bax? En, el, en 2007, pone en circulación un vídeo hoy absolutamente conocido en el movimiento de la neurodiversidad que se llama In My Language. Y este vídeo genera una turbulencia tan absolutamente inaudita en el ámbito de las industrias de la discapacidad en Estados Unidos que, fijaos, todo un conjunto de médicos van a decir que Amanda Bax no ha podido hacer el vídeo que ha hecho. Y que, evidentemente, hay gato encerrado y que alguien está manipulando a los autistas y que nunca un autista podría decir lo que está diciendo Amanda Bax. Bueno, eh, yo la primera vez que vi el, el vídeo de, de Amanda Bax, en quien pensé, fue para aquellos que conozcáis la, la, la historia de la crítica institucional en arte contemporáneo y de, de eso que, que Sueli Rognik, por ejemplo, o Brian Holmes, llaman la expansión de la crítica eh, institucional a ámbitos experimentales, a lo primero que pensé fueron a, a artistas de los años 50, 60 y 70, como Lydia Clark, pero también contemporáneas, como Reed Ashi o como Annie Sprinkle y Beth Stevens, que si tenemos suerte vendrán a la, a, a la Somateca este año en, en, en mayo. Porque lo que va a proponer, fijaos, Amanda Bax, es un aparato de verificación que pueda tener en cuenta su forma de percepción y de descodificación del mundo que la reconozca como verdadera y como sana. Fijaos. Por tanto, lo, lo que está pidiendo es, es algo, eh, en principio, eh, tremendamente fuerte y tremendamente extraordinario y, y de, una, de una complejidad enorme, incluso frente a las peticiones tradicionales que venimos haciendo desde los movimientos feministas, transexuales, transgénero, y desde mi punto de vista a lo que más se parece es a los movimientos intersexuales y transexuales contemporáneos que van a decir, bueno, yo tengo una percepción del cuerpo sexual vivo que no es exactamente la misma, no coincide con la normalizada. Eso no quiere decir que no sea sana. Bueno, no, no digo más, os, os muestro, ya sé que es muy, muy tarde, pero no puedo mostraros los dos, los dos eh, vídeos que había pensado mostraros de Amanda Bax. Eh, eh, podéis mirarlos por YouTube. Eh, ya os digo, Amanda Bax es, es tremendamente conocida y tiene un montón de vídeos, pero os muestro In My, in my Language porque eh, me parece que es una experiencia colectiva que nos merecemos. The previous part of this video was in my native language. Many people have assumed that when I talk about this being my language, that means that each part of the video must have a particular symbolic message within it, designed for the human mind to interpret. But my language is not about designing words or even visual symbols for people to interpret. It is about being in a constant conversation with every aspect of my environment, reacting physically to all parts of my surroundings. In this part of the video, the water doesn't symbolize anything. I am just interacting with the water as the water interacts with me. Far from being purposes, the way that I move is in a going response to what is around me, ironically. The way that I move when responding to everything around me is described as being in a world of my own, whereas if I interact with a much more limited set of responses and only react to a much more limited part of my surroundings, people claim that I am opening up to true interaction with the world, they judge my existence, awareness, and personhood on which of a tiny and limited part of the world I appear to be reacting to. The way I naturally think and respond to things looks and feels so different from standard concepts or even visualization that some people do not consider it thought at all, but it is a way of thinking in its own right. However, the thinking of people like me is only taken seriously if we learn your language, no matter how we previously thought or interacted. As you heard, I can sing along to what is around me. It is only when I type something in your language that you refer to me as having communication. I smell things. I listen to things. I feel things. I taste things, I look at things, it is not enough to look and listen and taste and smell and feel, I have to do those to the right things, such as look at books and fail to do them to the wrong things, or else people doubt that I am a thinking being. And since their definition of thought defines their definition of personhood so ridiculously much, they doubt that I am a real person as well. I would like to honestly know how many people, if you met me on the street, would believe I wrote this. I find it very interesting by the way that failure to learn your language is seen as a deficit, but failure to learn my language This scene is seen as so natural that people like me are officially described as mysterious and puzzling rather than anyone admitting that it is themselves who are confused, not autistic people or other cognitively disabled people who were inherently confusing. We are even viewed as non-communicative if we don't speak the standard language. But other people are not considered non-communicative if they are so oblivious to our own languages as to believe they don't exist. In the end I want you to know that this has not been intended as a voyeuristic Greek show where you get to look at the bizarre workings of the autistic mind. It is meant as a strong statement on the existence and value of many different kinds of thinking interaction in a world where how close you can appear to a specific one of them, determines whether you are seen as a real person, or an adult, or an intelligent person, and in the world in which those determine whether you have any rights. There are people being tortured, people dying, because they are considered non-persons, because their kind of thought is so unusual as to not be considered thought at all when the many shapes of personhood are recognized will justice and human rights be possible.